bueno, digamos que ya pasando un poco al, al tema del ejercicio del, que vamos a hacer hoy, eh, las fotografías pues las vamos a hacer desde los dispositivos móviles, ¿cierto? Eh, como les comentaba o les han dicho digamos en varias charlas y han logrado asistir, una de las mejores inversiones que uno puede hacer a la hora de tener un emprendimiento es tener un buen teléfono, un buen teléfono que tenga una buena cámara y le permita a uno grabar y hacer fotografías para poderse... Eh, pues para poder expresar lo que está haciendo, porque precisamente como estamos arrancando, todavía no tenemos los recursos para contratar un, un, digamos, una toma profesional de fotografías sobre un producto, que lo comercialice y demás, entonces para ser recursivos tenemos que entender o trabajar muy bien sobre la, sobre la herramienta que tenemos, como les decía, el celular es como nuestro tercer ojo, lo tenemos en el bolsillo todo el tiempo y es importante saber cómo funciona. Entonces, eh, para esto les quería mostrar cómo se configura la mejor calidad en, en sus teléfonos para que antes de que hagan las, las tomas, pues este, la fotografía esté, digamos, el resultado de la fotografía tenga la mejor calidad posible. Porque normalmente vienen como con, con digamos, por defecto con una programación para que no consuma, digamos, espacio en el, en el teléfono. Entonces, la idea un poquito, me voy a adelantar al siguiente tema que tiene que ver con los formatos, ¿cierto? Eh, las redes sociales tienen eh, diferentes formatos, más allá de cuánto mide cada fotografía y para qué, es pensar cómo hago yo para, para la, la, qué fotografía va a estar en qué red y qué hace la herramienta con mi fotografía, ¿cierto? Hay que entender que cuando yo cargo las fotos, se, digamos, como que se... El, el, la herramienta las, las ajusta al ancho de la pantalla que ustedes tienen. Aquí hay eh, un ejemplo, digamos, de lo que sucede con, con las pantallas. Este es un ejemplo de un formato vertical, supongamos que eh, este es el teléfono, cierto y esta es mi cámara. Este es el formato vertical, la primera foto a la izquierda, la central, perdón, el formato horizontal. La segunda fotografía es la la de formato vertical y la tercera es la cuadrada. Estas dos últimas, la vertical y la cuadrada, son los formatos que más utilizan en las redes sociales, ¿cierto? Entonces la recomendación está, es como que siempre que vayan a hacer las fotografías, trabajen sobre las fotografías verticales y las cuadradas. Inclusive con, con, si quieren hacer videos, por ejemplo, de un proceso de elaboración de un producto o quieren mostrar su taller o alguna entrevista o alguna interacción con un usuario que ustedes tengan, eh, hay que acostumbrarse a grabar de manera vertical. ¿Por qué? Porque el formato vertical, dado los teléfonos, esto es como una cosa que mutó por la tecnología y por el, por el formato que tienen los teléfonos, eh, pues hace que perdamos capacidad de, de expresar la foto. Aquí se aprecia muy bien, digamos en los tres formatos, qué tipo de fotografía es mucho más clara, la puedo apreciar de una mejor manera. Eh, una cosa muy importante para la calidad de la fotografía tiene que ver con la luz, ¿cierto? Si ustedes no tienen equipos profesionales para hacer las fotografías y el conocimiento para trabajar el manejo de la luz, es clave que se, eh, digamos, hagan un ejercicio interior de entender la luz natural, buscar espacios dentro de sus casas, dentro de sus talleres o oficinas que les permita eh, tomar esas fotografías, además que últimamente, de hecho, una de las tendencias es que esas fotografías son muy valoradas porque expresan, se expresan de una manera espontánea, son fotografías muy naturales. Entonces, es clave que vayan por su casa caminando, revisen cuando sale el sol, por dónde entra, eh, si ponen un objeto y le toman una foto, digamos, durante varios... Dura, durante todo un día pueden hacer un ejercicio de hacer una composición al lado de una ventana, por ejemplo, y ver qué pasa cuando va transitando la luz... Eh, a medida que transcurre el día, haciendo diferentes tomas, cada dos horas, no sé, cada hora si pueden hacer, ahí tendrían un registro muy, muy exacto eh, de un espacio para hacer composiciones y entender qué es lo que pasa con el objeto. Eh, en el caso de los, de, de, de, si quieres hacer una, una fotografía en exteriores, tienes que pensar, si estamos hablando con el teléfono, las mejores horas para hacer fotografías en exteriores, muy temprano, pónganle siete a a 9 o 10 de la mañana, antes de que el sol esté totalmente, digamos, vertical, ¿cierto? O finalizando la tarde. ¿Esto por qué? Porque cuando el sol está, digamos, de manera vertical, es muy complicado, las sombras se hacen muy fuertes y las cosas se vuelven muy planas, ¿cierto? Entonces le queda, casi que tienes una luz encima, entonces no hay, no hay digamos, la posibilidad de generar dinamismo aprovechando de, de cuando el sol está de esta manera o de esta manera sobre un objeto que genera una sombra mucho más suave mucho más como traslúcida sobre el espacio, entonces es clave que si ustedes quieren por ejemplo hacer una sesión de fotos, van a hacer no sé, lo de, de contexto quieren llevar un mueble a un exterior para trabajarlo, quieren llevar pues, para los joyeros, un, una modelo a un parque o una así revisen estos horarios y hagan unas pruebas en mañana o tarde para poder en tener más claridad con la fotografía. Y ahora con respecto al tema de composición, ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso, que precisamente hay, una, hay un trabajito de, que vamos a hacer ahorita de fotografía y composición, que les explico un poco cómo trabajar, digamos, con esa tendencia de, del archivo que les comentaba, que se llama el tablero creativo de composición o los flat lays, los pueden encontrar por internet, que son trabajos de composición. Sí. Eh, esto era lo que les contaba, el tema de composición de un cuadro fotográfico que en el caso de, de hacer fotografías de contexto es clave siempre tener como no cortar las caras de las personas, ¿cierto? Si miren digamos esta diferencia que hay entre estas dos imágenes, cuál genera más impacto y cuál es más importante. Si yo quiero hacer un detalle sobre el objeto o bien me puedo ir a una fotografía sobre un lugar plano y luego pongo esta al lado para que la gente entienda en contexto y, y, y en detalle, para poder generar esas dos formas, digamos, de, hacerla, de, de expresar el, el producto. Eso es un poco para que lo tengan en cuenta, porque también es un error muy común, no se fijan, y entonces buscan a cualquier persona no le toman la foto, pero bueno, entonces les salió cortada la cara, no se ve y no se entiende si es bien para el cuello, si está en la mano, así. Entonces, como que traten de buscar ese, primero un escenario lindo que les, les ayude, el tema de la luz que les explicaba ahorita y después de hacer, hacer parte de la, digamos que no corten digamos, la, las expresiones de las personas, o eso, eso también genera más cercanía, más empatía con el producto. Yo estoy viendo una, a una chica que tiene el, el, esta, el collar, las manillitas, hay una planta con que yo digo, bueno, esto me describe mucho más que tener como el zoom pegado frente a la fotografía. Otra cosa que les quería explicar y recomendar cuando estén haciendo fotografías con sus celulares es eviten a toda costa hacer zoom, porque el zoom cuando uno hace un zoom en una fotografía en un teléfono celular, el zoom no es óptico, o sea no es un lente que tiene estos lentes adentro que se van moviendo para ampliar o acercarme y retrocederme, sino que eh, esto es un zoom digital. Entonces cuando ustedes hacen esto, básicamente lo que quiere decir zoom digital es que él va a recortar la calidad de la imagen. La va, la va a reducir en su tamaño. Entonces, puede ser que después le salga pixelada o pierda detalle, eh, pierda contraste. Es mejor evitar a toda costa eso. Lo mejor es tomar la foto completa, así salgan elementos que no queramos en la composición por los lados, no importa. Y después, con herramientas de edición desde los celulares, ahora también les voy a mostrar una que es muy fácil de manejar y puede ser útil a la hora de editar los videos, de las fotografías para compartirlas. Recortar esas zonas que queremos. Es clave, eh, les repito, como entender el tema de recortar, o sea, cuando, van a, cuando vayan a recortar hay que hacerlo con mucha conciencia, que es lo que vamos a mostrar de la, de, del recorte que tenemos en la fotografía. Eh, para, eh, otra vez hablando de composición, existe una ley que es la ley más básica eh, en la fotografía que se llama la ley de tercios, ¿cierto?, la ley de tercios básicamente lo que hace es partir eh, la, el espacio donde vamos a hacer la fotografía. Ustedes se lo pueden imaginar y acabamos de activar una cuadrícula en un celular que tiene nueve espacios. Esto lo que nos permite es generar fotografías mucho más dinámicas. ¿Por qué? Porque normalmente o tradicionalmente lo que se venía manejando son fotografías que, que se trabajan. Ya podemos volver a hacer las... Ah, bueno, voy a retrocederme que logramos eh, activar el... el el tema del teléfono para que lo puedan ver desde iPhone porque no tenemos la posibilidad de Android, pero un poco para que entiendan a qué me refería con, con el tema de la calidad. Podemos entrar a configuración. Este es el, el botón de configuración. Y aquí están, eh, en este caso para iPhone, podemos utilizar, el, variar la resolución que queremos trabajar. Miren, aquí puedo desactivar o activar la cuadrícula. Voy a desactivar la cuadrícula, me voy a la cámara, y no tengo ninguna cuadrícula acá, ¿cierto? Y ahora la voy a activar y podemos ver que la, el, ahora tengo la cuadrícula puesta para yo trabajar de una manera mucho más dinámica. Eh, si quieren también, si necesitan hacer video, los celulares también les permiten mejorar la resolución. Eh, simplemente ingresan a la calidad y pues por lo general traen como unas descripciones ¿Cierto? ¿De qué se trata cada resolución? 4K es la, la resolución, abajo lo dice, de mayor calidad que tiene para hacer videos, y en caso de que quieran hacer un video. Y en, en el tema de los formatos de la fotografía, en, para el iPhone, se habla de alta eficiencia o más compatible. que Era lo que les quería explicar, de, de utilizar siempre estos temas de alta eficiencia y trabajar con la mejor calidad que da el teléfono. Listo, volviendo al tema de la del, la ley de tercios que nos ayuda a, la, a pensar la composición de las fotografías, eh, pues como les comentaba, es una ley que lo que es, que es, hay que partir la fotografía en nueve espacios. Esto con el ánimo de, de generar puntos donde se, donde se intersectan, digamos, las líneas, eh, como lo podemos ver aquí en la imagen, eh, generar puntos en donde yo puedo distribuir los elementos para hacer que la fotografía, se vea más, más, tenga una expresión mucho más dinámica o más espontánea y no siempre esté centralizado el objeto, ¿cierto? Las, las fotografías como que tienen el objeto en el centro, como ya han sido tan utilizadas y es como, digamos, lo que uno comúnmente hace, eh, pues ya pierden valor y la gente está pasando buenísimo de eso. Mientras que si generamos fotografías dinámicas en donde el objeto por ahí que nos interesa promocionar, está en una esquina y hay otros elementos que lo acompañan, eh eh, hacemos que la foto sea mucho más rica y cuenta más historias y tenga más contrastes e integre otros elementos que cuenten sobre el producto que estamos trabajando. Entonces vamos a hacer un ejercicio de, de composición. Yo tengo algunos elementos, les, les quiero contar un poco como eh, temas de color que es lo que está pasando actualmente en las redes sociales y en Instagram como que lo que se está manejando eh, para la fotografía traje unos elementos, unos materiales que pueden después ustedes comprar en su casa y, y nada, empezar a trabajar o adquirir, esa es como una metodología que tienen que empezar a adquirir para empezar a buscar materiales que acompañen o que enriquezcan lo que ustedes quieren contar sobre sus objetos. Como les comentaba que es importantísimo tener claro eh, ¿Para qué vamos a hacer las fotos? Pero antes de eso es como tener claro nuestra marca. ¿Qué es lo que queremos transmitir nosotros como marca? ¿Qué, qué valores tiene? ¿Cuál es el concepto de marca que queremos transmitir? Y eso se sí tiene que eh, transmitir, va la redundancia a las fotografías que estamos haciendo. Entonces, los invito también. Hay, hay una charla, ahora les digo, ¿cómo se llama? Eh, sobre la construcción de una marca. Para los que no tengan todavía una marca eh, diseñada que les puede... Les puede funcionar mucho para entender eso. Si uno no tiene claro qué quiere decir su marca, las fotografías tampoco van a transmitir eso. Uno tiene que tener súper claro qué valores quiere transmitir y plasmarlo en esas fotografías. Entonces, volvemos al tema de la composición. Yo, digamos, utilicé, como les comentaba, los colores pasteles, ahora están un poco en auge. Hay uno, este, este último es un color... ¿Se está viendo? Sí, Perfecto. Bueno, este último es un color digamos mucho más vibrante que este, que que que incluirlo para generar contrastes en, el, en, el, en la fotografía entonces pues inicialmente basado en la, en la ley de tercios que quiero que me cuente si si claro con la explicación de la ley de tercios cómo funciona ya la vamos a dar de vuelta pero es lo mismo es pasar digamos a la al, a la cartulina, en este caso es una cartulina, o al tablero que estamos generando, o a la mesa de trabajo, si está en el taller, pueden aprovechar todas las texturas que tiene la mesa de trabajo. Uno no se da cuenta, pero hace un montón de cosas super lindas que resultan de los residuos o de las cosas que, con las que uno está trabajando que después se pueden volver texturas o fondos muy bacanos para trabajar las fotografías. Entonces, en, en este caso, es lo mismo, vamos a aplicar la ley de tercios. yo tengo este espacio, digamos, limpio, ¿sí?, en blanco, pues, o sea, en blanco, en concepto de, de nada, ningún objeto. Y voy a hacer la división de la ley de tercios. Voy a imaginarme que este espacio está partido en nueve cuadrados, ¿cierto? Y en las intersecciones de esos puntos voy a empezar a jugar para poner los elementos para poder construir esa, esa, ese tablero, digamos, creativo para transmitir una fotografía. Entonces, digamos, yo traje diferentes elementos que. Eh, que creo que pues, me pueden ayudar a, a hacer la fotografía, traje estos, son elementos que, digamos, yo digo, ¿cómo, ¿cómo hacer la composición? ¿Qué podría necesitar? Entonces, yo digo, bueno, si tengo este macerador, esto puede estar en una cocina, pero de pronto en la cocina yo puedo tener ¿qué? un cactus, puedo tener unas frutas, ¿cierto? Entonces, tengo este, traje este par de bananitos, ¿cierto? Puedo tener pues, unos cubiertos, me van a ayudar, de alguna manera mejorar la composición pero, eh, de pronto un libro no sé digo no quiero que el libro sea parte pero pero que sea parte importante pero sí que tenga participación por, por un tema de contraste como si fuera un libro de cocina parece que yo entonces lo pongo afuera para que en mi fotografía solamente se aprecie un pedacito dispongo los elementos sobre el espacio inicialmente y después eh, empiezo como a jugar a jugar con la composición entonces yo digo bueno dado esto que les expliqué de la ley de tercios yo digo, ¿puedo, puedo tener, si yo quiero que mi objeto principal sea este este plato y eh, sea el que se robe la atención entonces pues inicialmente uno pensaría bueno, lo pongo a la mitad y le tomo la foto sí, es una forma, no hay ningún problema pero el problema es que está muy desgastado ese recurso y hay que pensarlo de una manera más dinámica, entonces yo puedo decir, bueno, voy a integrar este plato lo voy a poner en una de las intersecciones que tengo de la ley de tercios integro este par de frutas a la, a la composición, juego con las diagonales, ¿cierto? No solamente quedarse con el formato cuadrado, pongo mi marcador por acá, integro esta mata y hago una prueba. ¿sí? Ahí el ejercicio es, eh, pues nada, abro la cámara de mi teléfono, listo, ahí vamos a poder apreciar, entonces yo abro la cámara de mi teléfono y empiezo a trabajar, digo, bueno, esto, ¿qué me interesa de esta composición? ¿Qué podría mejorar? Entonces digo, bueno, el libro por acá está como muy perdido. Voy a trabajar un poco si lo, si lo pongo sobre esta esquina, que me lo salga ahí, que estoy cortando. ¿Me interesa o no cortar algún objeto? Puedo hacerlo, ¿cierto? Pero me interesa o no. Entonces yo digo, bueno, quiero este, no quiero que se corte, quiero hacer esta composición acá, pongo la mata, ¿sí? Y normalmente, si lo pueden apreciar, digamos los iPhone tienen esto, eh, esta crucecita o el más en la mitad, que lo que me ayuda es a establecer cuando yo estoy totalmente vertical sobre el objeto algún tip que les quería comentar y es que cuando yo me acerco mucho a un objeto eh, por el efecto que tiene el lente, lo deformo ¿cierto? sobre todo esto se evidencia más cuando están haciendo fotografías sobre personas ¿sí? que si ustedes se acercan mucho por ahí les alarga el brazo o la cara les queda así todo deforme y, y hay que tener cuidado, que siempre es como alejarse un poquito de la fotografía para que no deformen los objetos entonces puedo hacer algunas tomas para para revisar si la composición que estoy haciendo me gusta entonces digo no va a hacer esta de pronto voy a hacer una un poco más más cercana en donde saco saco de, de composición algunos elementos o los los reubico, sí y empiezo a jugar como con el espacio sí fíjense que sobre el formato que yo tengo no está trabajando en el centro sino en la esquina cierto entonces yo digo bueno listo trabajo desde esta podría ser otra fotografía la tomo tiene un poquito más la mata, que se corta o no se corta. ¿Sí? Después puedo ir revisando. La idea es que ustedes se como a hacer varias fotografías para que, para que chequen que, que, cuál es la composición, que más les gusta. Pueden traer, además, otros, otros objetos. Digamos, nosotros tenemos otros elementos que pueden integrar. Jugar con las diagonales es una cosa importante porque genera dinamismo. En la, en la fotografía. Nos permite hacer que, que se vea mucho más espontáneo. Esto parece un poco, digamos, como una fotografía irresponsable, pero en realidad es lo más responsable que hay en una fotografía. Como. Eh, valorar cada elemento desde su disposición es muy importante. Entonces, tienen que hacer muchas, muchas fotos, revisando cómo, cómo queda la composición, qué, qué integran, qué no integran, qué, qué, qué elementos les gustaría o qué elementos piensan que pueden transmitir que el objeto que están logrando. Digamos, ahí saqué otra, estoy jugando con efectos diagonales. En este caso tengo un objeto en el centro, pero miren que los demás complementan, ¿cierto? Entonces ahí puedo hacer otra toma. Como en este caso para, para efectos del, de la charla estamos en un espacio cerrado, eh, estas sombras, si las alcanzan a apreciar, digamos son un poco fuertes. La idea es que si están trabajando en, en, en, con luz natural, por eso les comentaba, busquen espacios dentro de su casa pues dentro de su taller en donde pase la luz natural, y ustedes puedan empezar a hacer registros para que esto se disminuya lo, lo más posible y quede como los talleres mucho más limpios estos trabajos de composición. Entonces acá, digamos, voy a hacer otro par de tomas. ¿Cierto? Puedo mover otra vez. Inclusive, hay un tema que, que, tiene que, ver, que se llama el minimalismo, que es como mostrar con lo mínimo, sí lo mínimo que yo pueda entonces, digamos, si yo tengo este objeto, que es el que quiero transmitir, que es el macerador, que este, digamos, por efectos de me está generando mucho contraste. Esto. Disculpen, falla técnica. Eh, el minimalismo, como les comentaba. Entonces, yo puedo tener este objeto, ¿cierto? Trabajo con las diagonales. Miren, miren que la ley de tercios como está trabajando. Sobre, el, sobre la composición, ¿cierto? Yo puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer que el elemento venga de una esquina, de otra, ¿cierto? O venga del centro y hay otro elemento que lo acompañe. ¿Sí? Este, este tipo de trabajo no siempre tiene que llenar el espacio, no se trata de poner, poner elementos como para hacer cosas, para tener elementos, para llenar el, el tablero, sino es como cuál es la mejor manera de transmitir eh, el elemento, como aquí la foto se vea más dinámica, entonces digamos, bueno, listo, estoy trabajando con estas dos diagonales me parece interesante cómo se ve la fotografía, y capturo ¿cierto? entonces ahí no tengo más elementos alrededor eh, y, y es una foto muy limpia, digamos, que está resaltando los valores del producto, las características de la textura y demás como les decía, un poco los eh, las, en este caso las sombras están muy fuertes pero ya vamos a poder revisar desde un trabajo de composición de ilusión. Otro ejercicio que quería mostrarles es como la integración de, la, de otros materiales. No sé si Camil, me puedes ayudar. La integración de otros materiales, como materiales no, sino fondos, como les decía, yo había traído esta cartulina, que genera pues, es un contraste mucho más fuerte, pero que la pensaba integrar a la composición. Entonces, digamos, yo puedo hacer la parte... De la, de, la, de la composición clave que esté limpio, siempre pues el espacio en trabajo un poco con las manos no vayan, a, no vayan a ensuciar eso. Y se me olvidó, pero el primer paso en realidad que ustedes tienen que hacer es el lente de la cámara. Siempre antes de trabajar, deben limpiarlo. La cámara es una cosa que estamos tocando todo el tiempo, sacando los bolsillos y el lente es el que nos va a dar la calidad de la foto. Entonces, siempre antes de arrancar un pañito, si ¿sí? suena bobo, pero a veces a uno se le pasa un pañito, limpia muy bien la cámara, ¿cierto? La, el, el lentecito que tiene y ahí sí procedemos a la fotografía. Vuelvo al tema. Entonces, digamos, yo quiero hacer una integración de color para transmitir un producto. Entonces, sí. otra vez aplico el tema de la ley de tercios y empiezo a hacer un juego de diagonales. Mire que esto no está exactamente en el centro, sino lo puedo hacer como un poco sobre el exterior, sobre la, sobre el, digamos, la, la unión que me da esta, esta cartulina en contraste. Puedo traer esto que es como un con un, un, un, un, un, un soporte en cerámica o en baldosa en realidad ¿cierto? aunque esto me está generando mucho brillo pero para efectos, para efectos de la, de la, del ejemplo sea, digamos por traer este elemento eh, no sé, puedo integrar de vuelta esta mática que tenía y eh, de pronto no sé, reviso si esto es un tema también, un juego que ustedes empiecen a explorar, es son este elemento sobre y si por ahí está, robando cierto ruido está haciendo ruido, perdón, se está robando la atención, no me interesa, integró algo desde acá, para complementar esta otra diagonal, ¿sí? y no sé, digamos, puedo decir, listo, me gusta cómo se ve la imagen, reviso si integro o no integro objetos, o bueno, lo saco. Y, digamos, esta sería una captura, que yo digo, bueno, me interesa, puedo compartirla, me parece que funciona. Entonces, eso es otro ejercicio como que para que vean la combinación de colores sobre el fondo que van a trabajar funciona bastante bien para que, para que la fotografía se enriquezca y genere más dinamismo a la hora de, de trabajar. Tenemos alguna pregunta hasta el momento, ¿vale? eh, Bueno, ya te digo que tenemos las últimas preguntas respecto a eso. Bueno, nos dice Adolfo Congote, estás haciendo tomas en dos planos, ¿no importa las sombras de los objetos? Sí, como te decía, es importante, pero eh, la mejor manera de controlar las sombras eh, es, es buscar esos espacios y entender la luz. ¿sí? Como estamos trabajando con luz natural, es clave lo que les decía. Revisar por dónde está entrando la luz, cómo se mueve el sol, ¿sí? sobre, sobre ese espacio en el que yo quiero disponer para la fotografía, porque eso es lo que me va a generar las sombras. La idea es que esas sombras sean lo menos fuertes posible, porque si no generan unos ruidos muy extraños que hacen que la foto se vea sucia y no se vea limpia. Pero con un tema de edición eh, podemos ayudar un poco a que mejore eso, subiendo el contraste y eliminando algunas sombras que ahorita vamos a precisamente editar estas fotografías que acabamos de tomar. Bueno, Olga Arboleda nos dice, eh, ¿cómo tomar las fotos de arriba hacia abajo, de forma horizontal, de frente? Eh, como tomar fotos de arriba hacia abajo en realidad si estás, dependiendo de la toma como, como lo acaban de ver el ejercicio no es que yo puedo jugar con la composición y puedo hacer que los elementos estén dentro o fuera de la composición si lo tomas de una manera vertical o horizontal, no, no pasa nada tú después dispones esa fotografía y la recortas, si sí es importante que pienses que si esa, publicación, esa fotografía que estás haciendo la quieres utilizar para las historias que trabaja eh, Facebook o Instagram o WhatsApp, eh, pues la pienses en, en formato vertical, ¿cierto? Simplemente juegas, mueves la cámara por el tablero que acabas de construir y cuando encuentres la composición que te gustas, capturas y ese formato lo subes a esas historias. Ahí en realidad lo que siempre tienen que tener en cuenta es el tema de la... De la como de la composición eh, general que están haciendo y qué elementos deciden y para dónde va esa fotografía. Eso es claro. Pedro Nel Romero, buenos días. Tenemos una cámara de luz, yo creo que es una caja de luz. Ah, una caja de luz, sí. sí. para tomar fotos a las joyas. Sí. ¿Es válido colocar, colocar objetos alrededor para resaltarla? Dependiendo de la intención que quieras generar. Ah, las cajas de luz son un, un recurso que se utiliza en fotografía de producto que está pensado realmente para, para resaltar un objeto puntual, ¿cierto? La composición en una caja de luz eh, con diferentes elementos es muy compleja, tú necesitas tener un control muy ágil muy de la luz, aparte los equipos para trabajar con, con la luz, y, y las cajas de luces pues lo que tiene es, son estas transparencias y le permiten modelar un poco la luz o suavizarla. La recomendación es que si vas a usar una caja de luz, la caja de luz la utilices para hacer fotografías de producto, fotografías que se van a utilizar en las tiendas electrónicas de tu producto, en donde, donde solamente está ese objeto donde yo puedo detallar moverlo, poner las vistas del objeto y nada más, eso es como esas fotografías son más con la intención de, de ya cuando el usuario está enamorado del producto y quiere ir a hacer la compra y por ahí quiere ver más detalle el producto, se fija solamente en eso y no en la composición, esto que estamos hablando acá es un poco para que ustedes soporten o sea mucho más rico el, el, el recurso que utilizan para poder mejorar o resaltar los valores que tiene su producto o las características que tiene. Piedad del Rosario Medina nos pregunta, ¿en joyería también podemos hacer uso de varios colores de fondo o en un solo tono o cuál sería mejor? Yo, el tema clave en joyería es un contraste. Lo que pasa es que la joyería es un, una de las cosas más complejas en fotografía porque, por lo general, por los materiales que se utilizan, eh, hay reflejos, ¿cierto? Entonces, la idea de la composición de, de joyería, que es que ustedes siempre traten eliminar el flash a toda costa de la cámara, porque eso se tira las fotografías, la, las quema, salen, salen luces muy expuestas en unos lados, entonces, eliminar eso, y si van a trabajar con diferentes fondos, pues revisar que el objeto que ustedes están fotografiando, tenga un contraste y que no se pierda en el fondo o que no se vea pequeño, tienen que explorar un poco. Es válido eh, utilizar diferentes fondos, a mí me parece muy chévere es una manera de, de enriquecer la fotografía, pero vuelvo y le repito, con el objetivo, que, que, que tenga claro el objetivo, ¿cierto? Si vamos a ir a una tienda electrónica, lo mejor es que la fotografía esté lo más limpia posible y que yo vaya al objeto y punto. Voy a, estoy a punto de comprar algo y lo que quiero es entender, eh, de qué material está hecho, qué tamaño tiene eh, y cómo se ve, junto no más. Si, si estoy hablando o haciendo trabajos en, en redes sociales para contar una historia, pueden trabajar diferentes recursos o inclusive como estos tableros también les sirven mucho para las joyerías, eh, para el tema joyería, perdón, en donde pueden trabajar con, en composiciones con los objetos. Eh, una recomendación clave para, para el tema de joyas es que siempre eh, utilicen fotografías en contexto en temas de redes sociales, porque el, pues la fotografía te desdibuja de alguna manera el tamaño del producto, ¿cierto? Entonces muchas veces pasa, no sé si les ha pasado que ustedes compran un objeto que creían que era más grande y les llegó una cosita cierta decía y dicen, ¿qué pasó? Me siento robado. Entonces es muy importante decirle a la persona, ponerle en contexto, si es un anillo, pues bueno, ¿cuánto mide el anillo? Si tengo una piedra si así gigante o si es muy pequeña, introducir una mano, buscar un modelo eh, dentro del mismo tablero lo pueden generar para que la persona tenga un referente y diga, ah, esto mide tanto, ¿cierto? Porque uno le puede contar a la persona, el anillo mide 1.5 por tanto, tiene tanto de radio no sé qué, pero hay que ver las cosas, digamos, para que sea más fácil entenderlas. Entonces, es clave que hagan eso con, sobre todo con productos de fotografía. Listo, bueno, entonces ahora la siguiente tarea, les quería mostrar una aplicación, eh, le que les permite editar las fotografías, ¿cierto? Esto es una pequeña introducción, la, la aplicación es muy grande, de paso los, los invito a la próxima charla que van a tener es sobre aplicaciones de, de edición de fotografía, eh, ahí van a profundizar y les van a mostrar más fotografías, pero es esta que se llama es Nazi, que es de Google, es una, fotografía, es una aplicación que pueden descargar desde Android o desde iPhone, gratuita, que tiene muchas herramientas, está muy bien planificada. Y así digamos la mejor eh, herramienta para, hasta el momento para la edición de las fotografías tomadas desde el celular. Entonces, ustedes la descargan desde el App Store o desde la tienda del, de, de Google. Eh, y este, este, digamos, es el escenario que les presento. Abrir una fotografía o este más que le da a uno la posibilidad de traer el, los, las fotografías del carrete digamos, que tiene la cámara. Entonces, como ven, yo tengo expuestos... Aquí están las fotografías que acabamos de hacer, ¿cierto? Yo aquí les voy a hacer una edición a algunas de las fotos, por ejemplo esta. La selecciono y básicamente funciona, es muy sencillo, ¿cierto? Si yo desplazo el dedo para arriba, si hago dos toques, digamos, me hace un zoom. Eh, tienen abajo, perdón, estilos, herramientas y exportar. Entonces nosotros nos vamos a ir a herramientas y aquí les va a presentar todas las características que tiene esta herramienta, es enorme, eh, por eso digo que es una pequeña introducción, pero les los invito a que, la, a que la exploren, bueno, hay infinidad de herramientas, entonces esta me pareció muy fácil de usar y mucho de los resultados. Eh, digamos, le, le ingreso al primer icono que dice perfeccionar imagen, ¿cierto? Y entonces yo puedo, a medida que desplazo el dedo para arriba, eh, me sale un menú, ¿cierto? O para abajo, ¿cierto? Puedo hacer como el scroll o mover hacia arriba y hacia abajo, y digamos, digo, bueno, yo quiero editar el brillo, está muy fuerte el brillo, y lo selecciono y moviéndome de manera horizontal sobre la pantalla con el dedo, puedo trabajar, además eh, de bajarle el brillo o subirlo, ¿cierto? Entonces yo puedo decidir sobre esta fotografía qué brillo le quiero dejar. Entonces digo, bueno, por ahí le falta un poquito de luz, la controlo ahí, luego muevo el dedo hacia arriba y le voy a mirar el contraste. Eh, está muy saturada, no está tan saturada, entonces, ¿qué, ¿qué contrastes están generando los objetos? Yo los invito a que exageren estas herramientas porque no pasa nada, simplemente pueden ver qué es lo que pasa cuando se mueven para los para que entiendan qué es lo que está haciendo y así mismo puedan tomar la mejor decisión sobre, sobre la calidad de, de edición que están haciendo. Listo. Entonces, ahí, saturación, como les comentaba, está el tema ahora muy bien, auge de, de saturar un poco las fotos, eso quiere decir como que Medio opacarlas un poquito. No es, no es dejarlas eh, muertas, pues al extremo que parece casi blanco y negro, pero si sí es bajar un poco la saturación del color para que se resalten estos colores, estos, digamos, como colores pasteles. Eh, otra, otra, bueno, pues otra, aquí está el tema de sombras que por ahí preguntaba. Puedo hacer un ejercicio, mira, aquí te, da, te permite editar tienen muchas o pocas sombras, voy a exagerarlo para que lo vean. Aquí está haciendo muy fuerte. Y aquí, si ustedes se ven, ven las, las sombras de los productos, se desaparecen un poco. En este caso, como les comentaba, como hicimos la fotografía en un espacio interior que tiene unas luces eh, de estas LED de encima, pues nos generó este efecto. Pero si ustedes trabajan con luz natural, esto se va a difuminar mucho más. Entonces, bueno, puedo decir qué tanto quiero de sombras... Y listo, digamos, eso por ese lado. Ahora me puedo ir otra vez al mismo, aplico con el chulito, aplico la, los cambios que acabo de realizar, vuelvo y entro a la herramienta y aquí tengo infinidad de cosas que pueden trabajar, como eh, por ejemplo el balance de blancos y una fotografía, si teníamos un fondo muy claro y hay un contraste muy alto, entonces pueden bajar el blanco, pueden recortar la imagen, que hablábamos de esto, si la poníamos horizontal, si la poníamos vertical, Aquí ustedes pueden reencuadrar toda la imagen, cierto? Podemos volver esto un cuadrado, decidir qué tanto queremos que salga. Este tema de recortar la imagen, pues es, es una herramienta útil, pero hay que tener mucho cuidado cuando van a recortar, porque puede perder. En vez de ganar, pueden embarrarla. si, si no, sino, digamos, sino hacen un trabajo si como de composición. Si yo, yo recorto acá, siento que ahí pierde un poco la fotografía, la información. Lo mejor es como hacer los ejercicios de recorte, pero muy juiciosamente. Este arriba, en la parte superior derecha, hay una, como dos hojitas con una flechita para atrás. Eso significa que deshacer el paso que acabo de realizar. Si hice algo que no me gustó, lo puedo trabajar ahí. ¿Qué otra cosa les puedo contar de la herramienta? La perspectiva. A veces, de pronto, uno estaba temblando mucho o no tiene como tan interiorizado el manejo de la cámara. Entonces, la foto queda puede quedar torcida. Entonces, esta herramienta nos permite como mejorar o corregir eh, la perspectiva del objeto. Hay que tener cuidado porque, como se dan cuenta, pues la deforma también, ¿no? Entonces, es para hacer unas correcciones mínimas si no logramos hacer la foto de una manera eh, 100% vertical. Eh, bueno, miren, por ejemplo, esto, esto mejora casi hace como un, un tema de resplandor, ¿sí? sobre el objeto, como que lo, esto es como si tuviera un desenfoque. Ahí, bueno, tienen miles de herramientas que pueden revisar acá para trabajar. muchas veces el contraste tonal, los que preguntaban acerca del, del, de los tonos de, de RGB, entonces, mira, yo puedo, su, siempre el ejercicio es hacia arriba y hacia abajo, me muestra las herramientas y hacia los lados aplico esa herramienta que seleccione. Entonces, digamos aquí, los que preguntaban sobre el RGB, entonces yo puedo decir tonos altos, entonces quiero... Disminuir o aumentar los tonos. ¿Mm? O, por ejemplo, tonos medios, esto ya es muy al detalle, muy al detalle, no sé si lo alcancen a apreciar, pero empieza como uno a mejorar ya zonas muy puntuales de la fotografía. ¿Sí? Como empezar a, a jugar con, con las herramientas que les permite, eh, las, las, las herramientas que tiene la aplicación. Y bueno, digamos que creo que de la invitación es un poco que sigan eh, explorando desde ahí. Esta otra herramienta lo que tiene muy chévere es que yo puedo decidir inmediatamente eh, compartirla, ¿sí? que es lo que pues, en últimas nos da la inmediatez. Eh, puedo tomar la fotografía de, de, de mi anillo o saqué mi producto al exterior y puedo trabajar con eso, entonces voy a hacer la foto para para Instagram y decido publicarla, la selecciono y acá me, me da exportar, yo tengo la opción de compartirla directamente, el genera todas las capas que he hecho y la puedo compartir por WhatsApp, la puedo compartir en Instagram, la puedo poner en Facebook, ya ustedes deciden cuál es la red. Hay una, una recomendación que les quería dar por último y es, eh, cuando ustedes comparten imágenes eh, a través de WhatsApp, WhatsApp es una herramienta que les permite, por ejemplo, si ustedes son de los que venden a través de WhatsApp, muchas veces uno envía fotografías del producto, ¿cierto? O si ustedes quieren compartir catálogos de producto para, para que los muestren en otro lugar en donde ustedes no pueden estar. Un tema de buenas prácticas con WhatsApp es que WhatsApp es una herramienta que le va a la calidad a las fotografías tremendamente. Entonces... Eh, pues si, si la intención es simplemente compartir una foto para que un, un posible cliente la vea, no hay ningún problema, pero si ustedes por ahí quieren enviar una selección de fotografías que tienen a alguien que va a utilizarlas para exponerlas en un lugar o para mostrarlas, es mejor de otra manera vía correo electrónico o con el, con el drive que pues, aprovecho y les digo los pues, que no estuvieron en la charla de, de, de, de, de, de herramientas de Google, les permite compartir esos, esas imágenes sin perder la calidad.